hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre retopología no voy a entrar en lo que es la teoría de la retopología sino de qué herramientas pone a disposición blender para poder trabajar con esta metodología la retopología eh, se emplea básicamente para realizar una depuración de una malla que previamente ha sido tratada por ejemplo mediante esculpido digital eh, cuando realizamos un esculpido digital la malla queda eh, completamente eh, destrozada por decirlo de alguna manera vale hay muchísima eh, geometría muy pequeña y eh, si luego la queremos trabajar, por ejemplo, para realizar algún tipo de animación además es completamente inviable. Por este motivo realizamos la retopología. Realizamos un, una estructura de malla más limpia, más depurada y que nos permite deformarla de tal manera que podamos generar las animaciones tal y como deseamos hacerlas. También nos puede ser útil para realizar... Eh, un, una, eh, un proyecto donde tengamos un por un lado eh, nuestra topología esculpida de alto poligonaje y tener una malla de bajo poligonaje con la que poder trabajar ¿vale? y poder realizar pues el quemado de las texturas, etcétera vale en un vídeo anterior ya os estuve hablando un poco sobre esto, concretamente si no recuerdo mal creo que fue en, en uno de los vídeos dedicados a las herramientas de la barra de herramientas y estuvimos hablando de ello, creo recordar que es porque eh, una de las herramientas concretamente de esa barra eh, se utilizaba o podría ser utilizada y, de, y sería de gran ayuda precisamente en procesos de retopología. Estoy hablando ni más ni menos que de la herramienta PolyBuild. Antes de empezar a explicaros lo que es esta herramienta, voy a explicaros un poco cómo he preparado la escena. ¿De acuerdo? Primero, lo que he hecho ha sido eh, activar el snap, la adherencia. ¿Vale? Y eh, configurado de tal manera de que esa adherencia se realice contra las caras de una geometría. Además, he generado, que lo tengo aquí oculto, un plano que ya he posicionado adherido a la geometría de nuestro personaje que viene a ser superman vale he cogido un personaje de superman que era eh, libre me lo he descargado y lo estoy utilizando para este ejemplo vale y además para que lo podamos distinguir del de, de resto de la geometría le he eh, indicado que en el viewport me, lo, me enseñe la geometría nueva que vamos a generar de color amarillo vale con nuestro plano seleccionado, entramos en el modo de edición y seleccionamos la herramienta PolyBuild, que es esta herramienta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre con la herramienta PolyBuild? Bien, si me acerco un poquito, si os fijáis al acercar el ratón, no sé por qué con este ejemplo no, no está del todo fino, ¿vale? Pero al acercar el ratón se nos eh, colocan las aristas o los vértices, próximos al cursor en una tonalidad azul eso significa que vamos a agregar geometría vale con la herramienta de adherencia activa a las caras la geometría que vayamos a ir añadiendo se irá adheriendo a, a nuestra geometría eh, de, del superman vale de la cara de superman de esa manera vamos a poder ir haciendo esa adherencia si yo una vez que me resalta en azul la geometría pincho y arrastro veis que me va creando nuevas caras vale y de esta manera podemos ir realizando esa retopología si vemos que se nos descoloca puedo ir a los vértices como tengo la adherencia eh, puesta bueno fijaros que se está adheriendo bien o sea que no estamos teniendo grandes problemas yo puedo reubicar eh, esto de la mejor manera posible. Esto no es un triángulo, no está cortado, es una cara cuadrada. Lo que ocurre es que parte de esa cara está por debajo de, de la geometría de Superman. ¿vale? De esta manera podríamos ir añadiendo geometría. ¿vale? Hacia abajo también. Y si pinchamos, por ejemplo, en un vértice, eh, lo arrastramos. Ahora bien, si lo que hacemos es utilizar la tecla Control, a la vez que pulsamos el vértice, vértice fijaros, eh, estando cerca del vértice, yo pincho y arrastro y me posiciona ahí el vértice. No lo adhiere, ¿vale? Así que lo tendremos que recolocar. ¿Vale? Recolocamos y seguimos añadiendo. ¿Qué ocurre si lo que queremos es eliminar? Pues en lugar de la tecla control pulsaremos la tecla shift o mayúsculas. Y fijaros, se pone en rojo... Eh, una geometría si yo hago un clic aquí eh, no está funcionando muy bien debería de, de eliminarlo vale no, no lo está eliminando pero debería de hacerlo estoy deshaciendo con control Z con control hacíamos esta cara con control hacemos esta cara vale bien de esta manera funciona la herramienta PolyBuild y como veis, podemos ir generando geometría y la vamos adheriendo a nuestro muñeco. ¿vale? De, de esta forma, pues estamos generando una geometría más limpia, más depurada. En esto consistiría esta herramienta y esto es lo que nos permitiría hacer y aquí es donde está la utilidad de esta herramienta. Cuando la estuve explicando la vez anterior, no era la mejor de las opciones para trabajar con ella, pero aquí sí. ¿de acuerdo? Tiene eh, algunas deficiencias, ¿vale? Se ve, podría mejorar alguna cosita, pero para poder trabajar y realizar estas tareas está bastante bien. Ahora que hemos visto cómo funciona esta herramienta, eh, vamos a seguir viendo más opciones que Blender pone a disposición para trabajar con las mallas, ¿vale? Salgo al modo de objeto. Y bueno, para que veáis cómo ha quedado esta parte de aquí, si oculto a nuestro Superman, veréis la, bueno, es que no se está viendo bien, no sé por qué, eh, no está del todo fino, si algún punto debería de, ahí está, vale, así se ve la, la parte de la geometría que hemos construido, vale, la cerca del, del ojo de Superman, ¿Vale? bien, la voy a ocultar y vamos a quedarnos con nuestro Superman. Fijaros, esta malla está completamente triangulada, es como viene descargada y, bueno, teniendo en cuenta que se habrá hecho, con bueno, algún otro tipo de software, han triangulado la figura para que la podamos importar donde, donde deseemos, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo. Aquí, en la pestaña de datos de objeto, ya estuvimos viendo en su momento este panel de aquí, que era de Remesh. Y vamos a pasar a analizarlo un poquito, porque este panel de aquí está dedicado precisamente a eh, rehacer la malla. ¿vale? Esta eh, funcionalidad eh, lo que hace es reconstruir la malla de una forma más homogénea. ¿vale? No funciona con el modificador multiresh. ¿Vale? Y eh, la, el trabajo que realiza esta, esta operativa, ¿Vale? De Remesh, impacta directamente en la geometría original del objeto, sin tener en consideración aquellos modificadores que tengamos agregados a nuestro objeto, ¿Vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque lo mismo, esperamos una serie de resultados que no se van a dar, porque tenemos eh, modificadores activos en nuestro objeto, ¿Vale? Para rehacer la malla tenemos que seleccionar el modo en que queremos que se rehaga la malla. ¿vale? La podemos realizar, la podemos reconstruir por Voxels o bien por quads. Rehacer la malla por Voxels lo que emplea es OpenVDB para regenerar una nueva malla desplegable a partir de lo que es la malla original. Produce una malla con una topología perfectamente distribuida. Y no tiene ninguna penalización en el rendimiento eh, una vez que se calcula la nueva malla. ¿Pero qué son los voxeles? Bueno, los boxeles es una unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. ¿vale? Y es pues, eh, un estándar, es una medida estándar para todos los tipos de geometría. ¿vale? Es la unidad mínima procesable de una matriz de rehacer la malla con quads. Lo que va a utilizar es un algoritmo QuadriFlow. ¿vale? Eh, con este algoritmo lo que va a crear es una malla basada en cuadriláteros con muy pocos eh, polos y con bucles de aristas siguiendo la curvatura de la superficie. ¿vale? Recordar los polos eran aquellos puntos donde con se concentraban eh, tres o cinco o más aristas, ¿vale? Los vértices donde confluían tres o más de, eh, más de cuatro aristas. Con cuatro aristas no se considera un polo, ¿vale? De esta manera, con quads, generará una reconstrucción de la malla de una forma, digamos que buscando eh, esa malla perfecta, compuesta única y exclusivamente de quads, pero no lo va a conseguir, entonces tendrá que ir adaptando algunas, algunas zonas, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poco todas las opciones que tenemos para trabajar con voxels. ¿vale? En la primera casillero lo que vamos a eh, determinar es qué tamaño va eh, a, a ocupar el voxel. También la adaptabilidad ¿vale? que va a producir la cantidad final de cara, simplificando la geometría, donde se necesite más detalle. ¿vale? Donde, perdón, donde no se necesite detalle. Fixed Poles. Son es eh, traducido al castellano corregir polos, lo que va a procurar de esta manera es producir el menor número de polos posibles para la hora de generar nuestra malla. ¿De acuerdo? En preservar, eh, preservaremos el volumen, la máscara de pintura, las configuraciones de las caras y los atributos de color. Y. Eh, finalmente tendremos aquí el voxel remesh, ¿vale? que lo que va a realizar es la operación de rehacer la malla para poder crear una nueva malla desplegable basada en el volumen de la malla actual con los parámetros que hemos establecido. ¿de acuerdo? Ahora mismo está deshabilitado y nos indica un error de que no puede eh, ejecutarse en modo de edición, es decir, que tendremos que estar en modo de objeto para poder realizar esta acción. Una vez que tenemos parametrizados los valores que nos interesa tener, voy a marcar el Fix Poles, ¿vale? Y voy a dar Voxel Remesh. Y como veis, bueno, pues. Eh, ha destrozado bastante a nuestro Superman, también hay que tener en cuenta que el ejemplo este eh, ya estaba bastante definido y eh, tal vez no es la mejor solución, eh, no, no estaba tan saturada la malla, ¿vale? a lo mejor con, con una malla recién esculpida con, con nuestro Superman, en lugar de ser tratada como ha venido, posiblemente el resultado habría sido mucho más aceptable, vamos a utilizar los quads, ¿Vale? y vamos a utilizar el Remesh de, de QuadriFlow. Aquí nos despliega esta ventana, ¿vale? Donde le vamos a indicar que, bueno, pues que utilice la simetría de, de la malla. Y tenemos algunos parámetros más con los que podremos eh, adaptar cómo queremos que se realice ese Remesh, ¿vale? Cuántas caras queremos que se generen, ¿vale? La semilla esta recordar que es variable, la podemos ir modificando. Vale, una vez que ya hemos parametrizado lo que queremos, le damos al OK y debería de. De haber hecho ya algo. si entramos no, no está haciendo nada. Bueno, básicamente es esto. Lamento no poderos explicar esto de una manera mucho mejor y más concreta. No es mi fuerte precisamente todo esto. Eh, trataré de ir fagocitando más conocimiento sobre este tema. Y e, e iré soltando eh, píldoras en algunos vídeos sobre todo esto cuando vayamos llegando. Posiblemente cuando estemos ya trabajando con el esculpido y demás. Eh, vamos a ver esto y, y os podré dar un poco más de detalle. vale. Pero bueno, para tener una noción de mm, qué herramientas pone a disposición... Eh, Blender por defecto para poder realizar topología no es suficiente. Hay otros addons que son muy potentes para poder realizar eh, retopología de nuestras figuras. Alguno es de pago, lo iréis por ahí. Echad un vistazo. Si os interesa, si os vais a dedicar a esto y le vais a sacar partido comercial, por ejemplo, pues eh, os podría interesar instalar alguno de esos addons, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chicas. Sed buenos, portaros bien.